Miren, amigos televidentes. Eh, sí, hay que tomar medidas. Porque esto es una pandemia. Claro, eh, que no se utilice eso. Porque déjenme decirle, en una ocasión me dijo un dirigente político perteneciente al PLD en ese momento que a los gobiernos y a los partidos les convenía la tragedia. Cuando venía un huracán... Porque cuando someten esa emergencia, eso le permite manejar muchas cosas a discreción, sin ningún tipo de contra, especialmente recursos económicos. Y son muchos los desvíos que se van en esos planes. Entonces, cuando hay esa tragedia los corruptos se aprovechan porque tienen manos sueltas, eso por ese lado. Y por el otro lado se pueden cometer y más esta gente que son tan bellacos, ojalá, ojalá actúen con nobleza, pensando en el país, y no pensando en esa maldita politiquería, que cada paso que se da, y en eso voy a incluir incluso a la misma oposición, o gran parte de la oposición, que quieren a cada acontecimiento, a cada evento, sacarle provecho político. No voy a hablar solamente de gobierno, voy a hablar de todo. Entonces, vamos a dar un respiro a este pueblo con un caso tan, tan espectacular como ese. Y que tiene vuelto loco y sin idea a todos los seres humanos del planeta. Muchos no le dan mente, pero la verdad es que el caso es paralelamente. El presidente habló anoche, hoy va a hablar Luis Abinader, vamos a ver qué va a decir Luis Abinader. Eh, el Congreso ya eh, hay una sesión en vivo del Senado de la República conociendo la declaratoria de emergencia nacional que solicitó el presidente de la República para que comience mañana a las 6 de la tarde durante 15 días y la suspensión de las clases a nivel universitario y de todo hasta el día 13 de abril, es decir, al otro día de terminar la Semana Santa, se prohíbe la bebedera en restaurantes, en bares, se prohíbe la producción mucho... Eso lo, lo contempla. Muchos negocios tienen que paralizarse el sección de la bomba de combustible, de echar gas, la farmacia, los supermercados y cosas así. Y los restaurantes o, o sitios así, para que le lleven la comida a través del sistema de delivery. Porque no se va a permitir que gente se sienten a beber en un sitio, evitando. Yo estoy de acuerdo con eso, déjeme decirle. Porque incluso eso debió tomarse hace días Naturalmente En un país donde la informalidad es tan elevada Gente que se gana la vida y come del día a día Que no tienen nada seguro sino lo que se ganan en un día Es una cosa terrible Pero miren esto déjame ver si encuentro esto porque eh, gracias a mi querido Jorge eh, que me está diciendo aquí que estamos en internet ya me habían dado la información ya, ya Vigilio me había llamado de New Jersey eh, de que nos estábamos viendo por internet eh, miren, déjame ver ajá miren esto señores una diputada Jacqueline Montero que antes ella era como le llaman ahora trabajadora sexual porque ya no se puede decir que eran prostitutas ni cuero como le decían mira fulanita es un cuero ya eso no se puede no, porque es que le buscan? Tú no has visto, antes de entrar con este caso, que a los presos ya no se le puede decir preso, interno, interno, eh, ¿qué otro? Sí, los términos se han ido variando, y que para ponerlo? Porque ya son ofensos. En cierto modo, eso puede ser ventajoso y puede no. Porque si un individuo comete tanto delito y tantas penalidades... Tú no lo puedes tratar tampoco, compañero tibio. No. Es verdad que uno quiere que el que comete un delito se rehabilite, se reinserte de nuevo en la sociedad. Pero si un tipo también que ha estado reincidiendo, cometiendo graves delitos, tú no lo puedes tratar y que compañero tibio tampoco. Bueno, el caso es que se han inventado unos lenguajes que son propios de la época moderna, que significan lo mismo, pero con otros nombres. Bueno, miren aquí. Ella es diputada y ella se queja y dice y solicita que esas mujeres que se ganan la vida vendiendo su cuerpo, que qué va a pasar con ella si se le prohíbe. Eh, yo, la, yo la voy a poner ahora. Buena. Buena. Buena, un placer. Eh, eh. Ajá. Yo quiero saber si eh, eh, donde echan el gas de, el, de comer, que le ¿no van a cerrar ahí? No, eso no va a cerrar, ni la planta de gas ni la bomba de gas van a cerrar, van a estar abiertas. Dios le bendiga, Dios Ga le bendiga y gracias. Gracias a usted no a la orden, porque tenemos que orientar la planta de gas, las cosas esenciales, para vivir y sostenerse no van a estar cerradas, los supermercados van a estar abiertos, las farmacias van a estar abiertas, las bombas de gasolina y las plantas de gas van, por cierto, el petróleo se ha desplomado a 18 dólares. Miren, el, el gobierno va a tener que bajarle de 25 a 30 pesos, yo voy a ver la estafa, ¿Qué por cierto, ayer aprovechó, porque esta gente, esta gente se la trae. Esta gente no juega. Ayer se aprovechó para anunciar que a Odebrecht, oigan esto señores. Y, y entonces algunos periódicos por bocinaje ponen y que le van a reducir Odebrecht dentro de su diablura. Que debiera ser Odebrecht, que debía pagarle al país por la estafa que ha hecho una empresa delincuente. Le había solicitado extra. Después de los famosos mil millones de dólares, 708 millones de dólares al gobierno, y el gobierno le va a dar, vamos a decir, 400 millones, más de lo que se había establecido. Buenas tardes. Buenas. Un placer. ¿Y el servicio de lotería va a estar abierto? ¿El servicio de la lotería? Ajá. Sí, eso va a estar abierto, porque eso, eso no tiene... Una gente va de un momento y no, eso, eso, eso no se ha prohibido. Ahí eso lo van a prohibir.